¿Eres un propietario que compra y vende inmuebles o que los alquila y no realizas investigación de quién es la persona con la que vas a realizar esos negocios? ¿O eres un agente intermediario o inmobiliaria que permite que otras personas realicen negocios entre ellos pero no te das a la tarea de revisar siquiera los antecedentes penales que puedan llegar a tener? El día de hoy hablaremos de cómo evitar así sea un poco el llegar a hacer negocios con delincuentes y por los cuales terminemos en un proceso de extinción de dominio de nuestros inmuebles. Bienvenido a Derecho Inmobiliario. Aunque el ejercicio profesional lo ejerzo en Colombia y en particular en la ciudad de Cali, sucursal del cielo y capital mundial de la salsa, este canal lo están viendo en, en otros países, entre ellos México, donde la semana pasada o a finales de julio del 2019 fue aprobada la ley nacional de extinción de dominio y por eso viene muy al lugar que busquemos herramientas que permitan mitigar un poco esa probabilidad de estar haciendo negocios con un bandido. De todas maneras, estas recomendaciones o herramientas sirven para cualquier país de América Latina, porque nunca se sabe con qué delincuente vas a terminar metido. En días pasados un corredor inmobiliario me pregunta, ¿qué pasaría si yo le ayudo a vender un inmueble a una persona y tres o cuatro meses después el comprador de ese inmueble me dice que lo embargaron porque al parecer el vendedor tenía asuntos pendientes con la ley? Personalmente pienso que no existe responsabilidad de ese intermediario por los delitos que haya cometido el corredor, pero el comprador va a tener esa sensación que de pronto pudo haber sido estafado por ese corredor inmobiliario y como en este país o como en cualquiera no se le niega una denuncia a nadie, pues ese comprador te denuncia como corredor inmobiliario y tú te vas a ver metido dentro de un proceso penal cuando pudiste haber tenido herramientas que facilitaran la seguridad de esa transacción. Porque no se requiere mucho esfuerzo mental para darnos cuenta que los bandidos buscan a inmobiliarias o corredores inmobiliarios para darle una apariencia como de tranquilidad a las cosas. Así no se pone uno muy alerta como comprador, pues uno confía en ese intermediario. Por eso mi recomendación para los corredores inmobiliarios y que aplica para los propietarios que van a entregar inmuebles en arriendo, es que con la cédula en mano o con una fotocopia de la cédula, investiguen en las páginas web que tienen habilitadas las instituciones de los estados en donde se pueden consultar antecedentes penales de las personas. Las políticas de datos abiertos que se han implementado en muchos de los gobiernos facilita esta posibilidad de darnos cuenta quién es quién, sobre todo, o por lo menos, en el tema penal a modo de ejemplo en colombia la policía nacional a través de su página web ofrece el servicio de digitar el número de la cédula de una persona para que tú puedas conocer si no tiene antecedentes penales en la caja de comentarios te voy a dejar el enlace pero si tú perteneces a alguno de los países en el que está llegando este canal como estados unidos españa chile méxico argentina perú y ecuador te agradecemos que también en la caja de comentarios nos dejes ese enlace donde las personas de tu país puedan hacer este tipo de consultas. Pero te voy a dejar un segundo enlace y corresponde a la página web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos donde se encuentra la lista OFAC o que antes se llamaba lista Clinton. Allí podrás digitar el número de identidad de la persona o los nombres de la misma. Si aparece esa persona en el resultado, por favor abstenerse de hacer cualquier tipo de negocio con ellos. ¿Por qué? Porque sencillamente es como un INRI, como una marca, como un estigma que se te puede pasar a ti con este video te invito a que primero te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo si tú eres inquilino propietario compras vendes inmueble o eres una inmobiliaria los temas que tratamos en este canal son de gran importancia para ti una vez hayas consultado a través de estas páginas web imprimes los resultados y los guardas si tú trabajas como un corredor inmobiliario, compártele a través de correo electrónico a las partes vendedor y comprador esa investigación que tú como ciudadano del común pudiste hacer y es la única que está a tu alcance. Este tipo de investigación y de soporte por sí misma no te podrá evitar que te inicien un proceso de extinción de dominio, pero sí que dentro de ese mismo proceso tú puedas acreditar que como ciudadano cumpliste con ese deber de cuidado en un mundo en el que hacer negocios con bandidos es un riesgo muy alto a raíz de la aprobación por parte de los diputados de méxico de la nueva ley nacional de extinción de dominio he leído varios artículos de prensa y en ellos se señalan que existe un temor porque esta nueva ley puede estar facilitando la vulneración de la presunción de la buena fe que se deben de tener de los negocios y de las personas y es que con estas leyes de extinción de dominio pareciera que la buena fe se tiene que empezar a dejar de presumir y por lo tanto se presumirá es la mala fe convirtiendo la buena fe en algo que se tiene que demostrar fijémonos en el código de extinción de dominio en Colombia en su artículo séptimo esta redacción que dice se presume la buena fe pero al final dice pero como que no como que me la tenés que demostrar dice así artículo séptimo presunción de buena fe se presume la buena fe en todo acto o negocio jurídico relacionado con la adquisición o destinación de bienes, siempre y cuando el titular del derecho proceda de manera diligente y prudente. ¿Qué significa? Que tú debes demostrar que actuaste de manera diligente y prudente. ¿Qué herramienta puedes utilizar tú para demostrar eso? En ese caso, esos soportes de haber consultado a las personas con las que estabas haciendo negocio. Una herramienta muy válida para aquellas personas que alquilan inmuebles es tener contratos de arrendamiento por escrito. Y sí, aunque pareciera que eso es obvio, resulta que no. En muchos casos la gente todavía utiliza, a pesar de estar en el siglo XXI, contratos de arrendamiento verbales. También, señor propietario, expida recibos, cupones de pago cada vez que un arrendatario le lleve el pago de la renta. Con esto usted podrá demostrar de dónde provienen esos ingresos. Personalmente, me gusta trabajar con inmobiliarias. Yo entiendo que algunos de ustedes dirán, no me gusta porque hacen esto o lo otro no están de acuerdo. Bueno, hay algunas inmobiliarias que son muy buenas. Yo sé que son muchas inmobiliarias. Con esas inmobiliarias uno se evita demostrar ese deber de cuidado. ¿Por qué? Porque las inmobiliarias, al hacer trámites para asegurar y afianzar esos arrendatarios, pues ellos también tienen que cumplir con unas medidas de prevención de lavado de activos y otro tipo de medidas que eh, busquen eh, certificar que la persona que va a ingresar a un inmueble, pues por lo menos no es un bandido. Bueno amigos, hasta aquí el video de esta semana. Espero que pueda servir como una guía preventiva para evitar dificultades con estos arrendatarios que les da por vender cosas o con compradores o vendedores que pertenecen a la, a la economía subterránea. Te invito a que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones, me regales un like, compartas este video con otras personas que le puedan servir y sobre todo déjame los comentarios aquí en la cajita de comentarios. Recuerden regalarnos los enlaces de las páginas que en sus países son utilizados para consultar si una persona tiene antecedentes penales. Y ya para finalizar de verdad a verdad. Agradezco a toda la gente de México lindo y querido, Perú, Chile, Ecuador, eh, Argentina y España que se han suscrito a este canal y por el cual ya somos 10.000. Me siento muy honrado eh, y afortunado de poder llegarles a ustedes con esta información y ante la diversidad de nacionalidades pues me veo obligado pero sobre todo con el placer y el gusto de ponerme a estudiar de sus legislaciones de las cuales yo sé que vamos, de las cuales yo sé que vamos a aprender muchísimo todos. Así que Dios les pague por permitirme llegar a estos 10.000 suscriptores y nos vemos en un próximo video. Chao. O eres un agente intermediario que trabajas como broker, pero garan. Estos soportes, lo único que pueden hacer es evitar que ante a las personas que alquilan inmuebles es tener contratos de arrendamiento por escrito. Yo no me entiendo.